Hola ¿qué tal amigos, bienvenidos a tu canal de español Magical Spanish Hoy tenemos el verbo beber to drink y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales Espero que esta presentación sea de tu agrado En la información general o introducción tenemos el verbo beber to drink Es un verbo regular terminado en e -R, ER, ER el infinitivo en inglés es to drink, en español beber, el participio pasado en inglés drank, en español bebido, terminación ido, y el gerundio drinking en español sería bebiendo. Vamos a iniciar con los tiempos del modo indicativo. Presente simple, I drink, yo Bebo, tú bebes, él, ella, usted bebe, nosotros, nosotras bebemos, vosotros, vosotras bebéis, ellos, ellas, ustedes beben. Continuamos con el pasado simple, I drank, yo bebí, tú bebiste, él, ella, usted bebió, nosotros, nosotras bebimos,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 Viene ahora el tiempo condicional, I would drink, yo bebería, tú beberías, él, ella, usted bebería, nosotros, nosotras beberíamos, vosotros, vosotras beberíais, ellos, ellas, ustedes beberían. Y continuamos con el futuro simple, I will drink, yo beberé. Tú beberás. Él, ella, usted beberá. Nosotros, nosotras beberemos. Vosotros, vosotras beberéis. Ellos, ellas, ustedes beberán. Continuamos con los tiempos progresivos o continuos. Iniciamos con el presente progresivo. I am drinking. Yo estoy bebiendo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 él, ella, usted estuvo bebiendo nosotros, nosotras estuvimos bebiendo vosotros, vosotras estuvisteis bebiendo ellos, ellas, ustedes estuvieron bebiendo ahora tenemos el imperfecto progresivo I was drinking yo estaba bebiendo tú estabas bebiendo él, ella, usted estaba bebiendo nosotros, nosotras estábamos bebiendo, vosotros, vosotras estabais bebiendo, ellos, ellas, ustedes estaban bebiendo. Seguimos con el condicional progresivo, en inglés sería I would be drinking, yo estaría bebiendo, tú estarías bebiendo, él, ella, usted estaría bebiendo, nosotros, nosotras estaríamos bebiendo, vosotros, vosotras estaríais bebiendo, ellos, ellas, ustedes estarían bebiendo. Continuamos con el futuro progresivo, I will be drinking, yo estaré bebiendo, tú estarás bebiendo, él, ella, usted estará bebiendo, nosotros, nosotras estaremos bebiendo, vosotros, vosotras estaréis bebiendo, ellos, ellas, ustedes, estarán bebiendo. Continuamos con el futuro. También se le llama futuro próximo, el ir a, que en inglés equivale al going to. Empezamos con el futuro en oraciones afirmativas. I am going to. Yo voy a beber. Tú vas a beber. Él, ella, usted va a beber. Nosotros, nosotras vamos a beber. Vosotros, vosotras vais a beber. Ellos, ellas, ustedes van a beber. Y el futuro próximo en su forma negativa, I am not going to, vamos a decir en español, yo no voy a beber, tú no vas a beber, él, ella, usted no va a beber. Nosotros, nosotras, no vamos a beber, vosotros, vosotras, no vais a beber, ellos, ellas, ustedes, no van a beber. También es muy importante eh, el repaso del pretérito imperfecto del indicativo con ir a. Iniciamos con el futuro en su forma afirmativa, I was going to, o you were going to. Y vamos a decir en español, yo iba a beber, tú ibas a beber, él, ella, usted iba a beber, nosotros, nosotras íbamos a beber, vosotros, vosotras ibais a beber, ellos, ellas, ustedes iban a beber. Y en las oraciones negativas I was not going to o oh, you were not going to vamos a decir yo no iba a beber tú nos ibas a beber él, ella, usted no iba a beber nosotros, nosotras no íbamos a beber, vosotros vosotras no ibais a beber ellos, ellas, ustedes no iban a beber. Hemos llegado a los tiempos compuestos del modo indicativo. Comenzamos con el presente perfecto. I have drunk. Yo he bebido. Tú has bebido. Él, ella, usted ha bebido. Nosotros, nosotras, hemos bebido. Vosotros, vosotras, habéis bebido. Ellos, ellas, ustedes han bebido. El pasado perfecto. I had drank. Es un tiempo que en español eh, se usa muy poco a nivel oral, pero tiene cierta presencia en los textos formales. Eh, es muy importante conocerlo, pero ya sabemos que a nivel oral poco uso va a tener. Diríamos, yo hube bebido, tú hubiste bebido, él, ella, usted Hubo bebido. Nosotros, nosotras hubimos bebido. Vosotros, vosotras hubisteis bebido. Ellos, ellas, ustedes hubieron bebido. Ahora tenemos el pluscuamperfecto. I had drank. Yo había bebido. Tú habías bebido. Él, ella, usted había bebido. Nosotros, nosotras habíamos bebido, vosotros o vosotras habíais bebido, ellos, ellas, ustedes habían bebido. Continuamos con el past conditional, I would have drank. En español vamos a decir yo habría bebido, tú habrías bebido, él, ella, usted habría bebido, nosotros, nosotras habríamos bebido, vosotros, vosotras habríais bebido, ellos, ellas, ustedes habrían bebido. Y terminamos con el past, future, I will have drank en español. Vamos a decir yo habré bebido, tú habrás bebido, él, ella, usted habrá bebido, nosotros, nosotras habremos bebido. Vosotros, vosotras habréis bebido, ellos, ellas, ustedes habrán bebido. Hemos llegado a los imperativos. Recordemos que estas órdenes o comandos las vamos a realizar con los pronombres tú, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras y ustedes. En su forma afirmativa, para tú, vamos a decir, bebe, bebe tú. Para usted, beba, beba usted. Para nosotros o nosotras, bebamos, bebamos nosotras. Para vosotros o vosotras diríamos, bebed, bebed, vosotros o vosotras. Y para ustedes sería, beban, beban ustedes. Ahora tenemos los, los imperativos en su forma negativa, para tú, no bebas. Tú. Para usted, no beba. Para usted. Nosotros, no bebamos. Para vosotros, no bebáis. Y para ustedes, no beban. Vemos la diferencia entre el pronombre tú y vosotros, vosotras, en los imperativos tanto afirmativos como negativos.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 Bueno amigos, este es el final de nuestra clase del de verbo beber en 18 tiempos verbales diferentes. Yo espero verte en una próxima clase o video con más temas relacionados con el español. Hasta la vista amigos, nos vemos.